Continúas viendo Avia la televisión, un continente de culturas. Varias han sido las acciones y reacciones con relación a la huipala. El defensor social quiso tomar en cuenta algunas de las posiciones respecto a este símbolo patrio. Y es cierto también, coincidimos ahí con nuestro hermano ejecutivo. Hay preocupación sobre algunas personas, Porque son algunos, felizmente, algunos en Santa Cruz que no acaban de entender, porque primero dice, entiendo que es la huipala, ahora ya no entienden. ¿No? Nosotros lo entendemos, y lo hemos entendido desde muchísimos años atrás, y hermanas hermanos, la huipala se respeta, hermano. Porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen, de toda la lucha de nuestros pueblos indígenas originarios de nuestro país, y no se va a borrar con el capricho de uno o un grupo de personas. Esa lucha, esa batalla de años, hermanos, no se borra con una intención, con una paradita de gallo viejo, hermanos, no se borra con eso. ¿eh? Que... Santa Cruz no es la hacienda de nadie. Santa Cruz es de todos los bolivianos y bolivianas, hermanos. Tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora, que existió en la colonia, que existió en el pasado, y que eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar. Donde queremos paz y tranquilidad los bolivianos para producir lo que ustedes nos han pedido. Queremos producir más, queremos generar más ingresos. De, en eso tenemos que trabajar, hermanos. Esta vez nos encontramos con el diputado Renán Cabezas en la Comisión de Constitución, una que visitamos eh, por primera vez después de mucho tiempo. Le felicito. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buen días, Roger. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento. Deseo tengamos un lindo fin de semana. Bueno. Renan, eh, uno de los eh, temas eh, que en este momento eh, llama la atención de manera nacional es el referido al, al uso o el maltrato de la huipala, eh, las acciones que habían sido ordenadas o por la gobernación o de repente por algunos operadores políticos, en fin. ¿Legalmente qué es lo que compete y políticamente cuál es la visión? Sí, el artículo 6 de nuestra Constitución Política del Estado se conoce a los, nuestros símbolos patrios. Todos nos debemos, le debemos un respeto, porque son los, son los eh, símbolos que unen nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones, nuestros deseos, como bolivianos y bolivianas, de construir siempre una, una, una mejor patria para todos y todas, donde se, se, tenga, se viva siempre con justicia social. Aquello buscamos, ¿no? Es... es el, la Constitución Política del Estado establece aquello y el Código Penal sanciona a todo aquel que utilice mal nuestros símbolos patrios. Aquel que ultrajare, dice la, el Código Penal, eh, le da una pena de seis y dos años. Sin embargo, creemos que no es suficiente. No es suficiente. Vamos a repensar aquí en la Asamblea Legislativa. No está bien que, que ningún ciudadano, eh, ni en Bolivia, ni en ningún lugar del mundo, ni en ningún momento... Eh, ofenda a nuestros símbolos patrios porque es ofender al pueblo boliviano es ofender a, nuestras, a nuestra larga historia como bolivianos y bolivianas ahora cuando, cuando le falta el respeto a nuestra huipala es falta el respeto a los pueblos indígenas, originarios y campesinos que hemos luchado, luchado desde tiempos inmemorables inclusive durante, los, durante el tiempo de la colonia y antes de la colonia ¿no? es desconocer eh, el sentir, el sentimiento de nuestros pueblos y aquello de ninguna manera podemos tolerar. Son algunos sectores, pequeños grupos, un, un, una persona que tiene mucho odio, mucho rencor, racismo, un, un hombre que piensa que todavía Bolivia vive en tiempos de encomienda, ha faltado el respeto a nuestra bandera, y es Camacho. Yo lamento mucho su ignorancia, eh, dice que es abogado, pero él ha olvidado, eh, eh, la condición Política del Estado ha olvidado que él ha jurado cumplir y, ...cumplir la condición política del Estado y defenderla en todo momento... No, eh, ...lamentablemente eh, no es el sentimiento de, de, del pueblo cruceño... ...no es el sentimiento de toda una gobernación... ...es el odio eh, profundo que siente hacia nuestra cultura el señor Camacho... ...Camacho eh, no conoce nuestra historia eh, de Bolivia, no, no, no, no, no siente cariño por nuestra patria... Yo pienso que, que le tiene mucho rencor, desprecio. Él sueña con vivir en Miami, seguramente en Estados Unidos. Desprecia nuestra patria. Eso nos muestra con su actitud. Eh, diputado, sin embargo, hay un tema que, al que ellos se aferran. Y en un comunicado de la gobernación de manera oficial señalan de que, eh, primero, que ellos nunca incitaron. Segundo, de que eh, si efectivamente bajó se, fue bajada el, el mástil, la doblaron con la precaución necesaria y la guardaron, por lo tanto no habría ningún delito, por un lado. Por otro lado, ellos señalan de que también tienen una, eh, en base al tema de autonomías, ellos tienen un amparo de orden legal que reconoce a la bandera del Patujú, por ejemplo, como símbolo de la cruceñidad. Y en ese momento era el aniversario del departamento de Santa Cruz. Son dos temas que le consulto. Sí, se, se, se debió preparar mástiles para usar las hojones verde y nuestra huipala. Y también, por supuesto, la bandera de Santa Cruz. Y también, por supuesto, si, si eso eh, señala la norma de Santa Cruz para el foro del Patujú, no hay ningún pretexto ni motivo para impedir que se use la huipala. Es un acto de provocación. Ahí ha habido una decisión política del gobernador de Santa Cruz de no de ofender a, a, al pueblo boliviano de no permitir que una bandera de lucha que no solo es de la paz que no, que no es de ninguna organización política es de todos los bolivianos y bolivianas me está diciendo que hay un mensaje político en medio o sea no colas y cambas hay un mensaje político de separatismo como como si fuera una hacienda como si fuera territorio suyo como si Santa Cruz no fuera parte de Bolivia aquello como si Santa Cruz no como si Camacho no quisiera que Santa Cruz sea, sea parte del occidente también. Oriente y occidente somos Bolivia. Entonces yo veo ahí un mensaje político de separatismo, de una intención de separatismo, de un pensamiento, de un sueño de seguramente reivindicar eh, lo que en años pasados nos han mostrado, como esto de la construcción de la media luna. Pero ya estamos en otros tiempos, el Estado boliviano, el pueblo boliviano ha asumido que somos un pueblo, hemos aprobado la condición política del Estado con el 64% eh, y nos regimos en ello. ¿no? Eh, lamentablemente hay políticos que todavía tienen mentalidad eh, colonial, mentalidad de, de superioridad, tienen un sentimiento ajeno al que sentimos todos los bolivianos y bolivianas. Um... Concretamente, el último pronunciamiento que sacaron hace un par de días ustedes eh, a nivel de, la, de diputados eh, tiene algunas resoluciones. ¿Qué es lo que so de manera sobresaliente destaca este pronunciamiento, diputado? Sí, en la parte eh, resolutiva, exigir respeto a los símbolos del Estado plurinacional de Bolivia en todo tiempo y lugar. ¿no? También estamos exigiéndole al Ministerio Público iniciar las acciones legales correspondientes, contra, las, contra los presuntos autores, coautores y partícipes que realizan, realizaron en un, acto, en un acto de agravio, ¿no? ultraje a la UIPALA y hechos de discriminación, racismo y otros actos vejatorios protagonizados en la plaza 24 de, de septiembre de la ciudad de Santa Cruz, en acto oficial de fecha 24 de septiembre del año 2021. Tercero, estamos exigiendo desagravio a la UIPALA. ...y una sanción ejemplar para los autores de este, de este delito. Bueno, eh, le consulto. ¿Esto no será caer en esta provocación, precisamente? Alguien se hace a los machitos, grita o, o golpea a alguien... ...porque espera ser insultado o doblemente insultado... ...espera ser doblemente golpeado. Eh, si discrimina, espera ser doblemente discriminado... ...y espera finalmente polarizar... ...políticamente al sector occidente y oriente. ¿No vamos a caer en ese juego, diputado? ¿Qué opinión tienes? Sí, seguramente esa es su estrategia. Sin embargo, no tenemos que hacer que nuestros símbolos patrios se respeten. Nosotros hemos jurado respetar la condición política del Estado... ...cumplir y hacerla cumplir. Entonces, estamos en nuestra tarea. Esa es nuestra labor. No podemos dejar eh, pasar este momento. Eh, ningún boliviano o boliviana, si sea autoridad o no... Eh, ...tiene el derecho a faltar el respeto... a no nuestros símbolos patrios... ...tenemos todos la obligación... ...de, de, de siempre respetarla, quererla y guardarla... ...con el respeto que se merece. Muy bien... ...estábamos con el diputado Renan Cabezas... ...le agradecemos por, por este tiempo... ...ya tendremos la oportunidad de eh, tocar... ...probablemente temas mucho más gratos... ...que son parte del trabajo cotidiano... ...acá en la comisión. Sí, yo veo... Eh, ...permíteme, Jorge, decirte... ...yo veo en la, en la, en la derecha... ...una una acción desesperada por tener el, el gobierno en su poder y en el fondo no están no están disputando no están faltando el respeto porque solo quieren nuestros símbolos patrios en el fondo están buscando deslegitimar nuestro gobierno están buscando desprestigiar lo que nosotros hacemos claro están desesperados porque lo que a ellos les ha impulsado a hacer el golpe de estado es el litio es el litio por el litio han venido ...y por el litio van a volver a intentar hacer un golpe de Estado. Estoy seguro que están, están con, esas, con esas intenciones. Les he escuchado eh, claramente a muchos, a muchos legisladores de derecha hacer esta expresión. Nos dicen que somos un gobierno de, de dictadores, un gobierno totalitario... ...han dicho que somos un gobierno autocrático. Yo les, yo les digo a ellos, podrían haber ganado una elección. ¿Quién les manda a, a, a juntarse con ladrones? Ellos quieren implementar un, un sistema de gobierno seguramente eh, de, de ladrones. ¿no? Un, mil, mil millones de, un mil millones de dólares se ha, se ha desfalcado al pueblo boliviano. Ese dinero no quieren devolver. Pero en el fondo, como le decía Roger, están peleando por el litio. Ellos quieren administrar el litio. Ellos quieren privatizar el litio. Ellos quieren enajenar nuestros recursos naturales y nuestras empresas públicas, porque seguramente de eso van a desviar una tajada como lo han hecho en los 20 años de neoliberalismo. En cambio, nosotros queremos que los recursos naturales de Bolivia se industrialicen para beneficio del pueblo boliviano, para que generen valor agregado, para que generen ganancias y esas ganancias sean distribuidas entre los gobiernos municipales y el pueblo boliviano principalmente. Gobernamos para todos, más para los que menos tienen. Muchas gracias, mi hermano. No, gracias a ti, hermano. Amigos, volvemos a estudio y con esa última consideración. Si antes fue el tema del gas, la guerra que se desató y terminó, por supuesto, con un gobierno de derecha afuera, parece que los intereses fueran otros, como lo acaba de señalar también el diputado Cabezas, respecto a el litio, riquezas también de nuestro país. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas.